Uh, there'll be a station down to London. This is part of a, a 10-day process that will be happening uh, before we have the state funeral um, at the Abbey. Tanto de nuestra programación por WIPR TV San Juan, WIPMTV Mayagüez y WSET TV San Juan 11 Mayagüez. Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica.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 Atención, Carolina. Si usted jugó Loto Cash en el Galant Leaf for Store, podría ser el ganador de 15 mil dólares. Repito, se fueron 15 mil dólares para el Galant Leaf Store en Carolina. Así que muchísimas felicidades al ganador o ganadora. Y para este sábado, el Powerball tiene un premio de 186 millones. Mientras que para mañana viernes, Loto Cash tiene un premio de.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 Instantáneos de la Lotería Electrónica. Juega 7 en fuego y gana hasta 50 mil dólares. Con los juegos instantáneos de la Lotería Electrónica. Ya lo escuchaste, juega para que te pague y a buscar los juegos instantáneos. Ahora damos comienzo con el sorteo del PEGA 2. Muchísima suerte a todos los que jugaron pegados para la tarde de hoy. El número ganador comienza con el 8. Segundo número es el 3. El número ganador del pega 2 es el 8-3. Repito, el número ganador del pega 2 en la tarde de hoy es el 83. Ahora continuamos con el pega 3. Muchísima suerte, familia. Ese boleto en mano. Es... Tercer número. Es el 4, el número ganador del Pega 3 es el 304. Repito, el número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy es el 304. Y ahora concluimos con el Pega 4. Muchísima suerte Puerto Rico. El número ganador del Pega 4 comienza con el 7. Segundo número es el 5. Tercer número es el 6. Cuarto número es el 4. El número ganador del Pega 4 es el 7564. Repito, el número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 7564.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 de nuestra programación por WIPRTV San Juan WIPMTV Mayagüez y WSTETV San Juan 11 Mayagüez Prince Philip also attended and he didn't have the easiest time of it at first so in his 30s, the prince told Barbara Walters he struggled with certain subjects I think it's not too bad for people to know that the prince of Wales can also fail in school and they give him a failing grade oh yes mm -hmm. I failed my math exam uh, three times I